Ensalada de canoitas Para la ensalada necesitamos zanahoria, cebolla morada y pepino cortados en media luna y las canoitas cocidas en trozos pequeños Revolvemos todo y acompañamos con rebanadas de aguacate, cilantro y limón